Eh, hemos, hemos superado los trolls, por tanto eh, estamos aquí otra vez. Eh, bueno, lo que les contaba, ¿no? Que una pequeña introducción de lo que es Wizard para aquellas, que, aquellas personas que no nos conozcan. Eh, Wizard somos una, una red de profesionales independientes, cada una con sus habilidades, sus recursos y sus bagajes en las cuales eh, nos, nos juntamos para trabajar de manera colaborativa, descentralizada y, y con unos eh, objetivos comunes y, y una, una visión de, de, de la sociedad más o menos común. ¿no? Estamos en varios países eh, con diferentes eh, eh, comunidades, eh, con diferentes miembros, cada comunidad está compuesta por sus conectores y sus miembros activos. Uh, no me voy a explayar mucho en este tema, si ganamos un poco de tiempo. Nuestros valores son la democracia, o sea, trabajamos, hacemos cosas y colaboramos de manera uh, constante, estamos en beta permanente, esto significa que nos estamos todo el tiempo reaprendiendo y, y regenerando. Eh, somos abiertos, compartimos todo el conocimiento que adquirimos y, y, y nos gusta esta filosofía y buscamos la manera de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos las unas a las otras y cuidamos a nosotros mismos también. Eh, buscamos la manera de, de crear puentes entre aquellas ideas y proyectos y personas que, que quieren cambiar el mundo como nosotros. Nutrimos ese cambio sistémico y, y tratamos de, de, de hacerlo de una manera uh, social y colaborativa. ¿no? En este momento en el que estamos creo que tiene más sentido que nunca, ¿no? Y estos estos encuentros los hacemos generalmente eh, eh, físicamente, ¿no? eh, pero esta vez vamos a, a, a innovar eh, con control in, incluidos en, en, este, en este nuevo modelo. ¿no? Moja, si ¿sí quieres explicar qué son los WeLearn rápidamente. Eh, bueno, hola de nuevo a todas. Eh, pues intentando comprimir todo el contenido eh, previsto, básicamente, eh, los, los capítulos Willearn eh, son eh, sesiones de, de aprendizaje y de transferencia de, de metodologías, de conocimientos. Eh, por un lado, entre, entre miembros de la comunidad que, de alguna manera, pues, eh, cuentan con, con, ese, con, con esa experiencia, ese know-how y ese conocimiento que, bueno, lo, lo comprimí hasta ahora eh, lo comprimíamos en sesiones presenciales, donde pues, eh, se juntaban eh, personas interesadas en, en adquirir ese conocimiento y bueno, interactuar pues, eh, entre todas pues, eh, para, para aprender y crear sinergias de conocimientos. Además, que también servían como espacios de, de conocimiento de la comunidad WeShare. Eh, muchas veces pues, ha sido el, el, el, la oportunidad Ajá. para que esta... Ha sido la oportunidad para que estas personas puedan, puedan conocer la comunidad pues, y empezar a interaccionar. Eh, y nada, solo añadir que, que seguramente eh, pasarán cosas a partir de ahora. Eh, we learn. Pues, eh, tenemos un objetivo de plantearlo como jornadas enteras, intensas, donde pues, eh, podamos encontrarnos físicamente en espacios y podamos también eh, estar en procesos de aprendizaje entre nosotros y también invitar a otras personas de fuera de la comunidad. Así que cuando quieras, Andrea. Vale, bueno, hoy en realidad el tema que nos compete es un tema que, en el cual ya, ya estamos viviendo y conviviendo hace días. ¿No? Eh, Voy a, hoy lo que vamos a hablar es un poco de la dimensión social de esta pandemia que nos hemos ido encontrando en estas últimas semanas. Eh, vale la aclaración de que no hablaremos ni de curvas, ni de epidemiología, ni eh, de que hay que lavarse las manos ni quedarse en casa. Esto ya lo tenemos más que aprendido. Simplemente lo que queremos es compartir aquellas iniciativas que hemos visto en estas últimas semanas que, que, nos, que nos da una pista de que de que algo, algo bueno tiene todo esto. ¿no? Me, eh, luego haremos una, una parte de preguntas, dudas, comentarios, Estoy yo ahora así que haré, despegaré un poco la chapa yo de lo que he, he podido observar todo esto en estas semanas, pero sí que también me gustaría que que luego eh, interactuemos y, y nos contéis también dudas, comentarios y, y sobre todo eh, iniciativas que hayas, pod que hayas podido eh, identificar estas semanas también. ¿no? Uh, mi nombre es Andrea Barbiero, soy consultora en Experta en Salud Digital y e Innovación en Salud. Soy fundadora de Cosalud, que es una eh, consultora también de Innovación en Salud cofundadora también de Saludscop, una iniciativa ciudadana relacionada con la donación de los datos de salud. Eh, también al ser argentina y, y viajo mucho por Latinoamérica, también me relaciono mucho con el ecosistema de salud digital en, en Argentina y recientemente estrenada como conectora de WeShare. ¿no? Y sobre todo soy una experta confinadora profesional, llevo más de 21 días confinada en casa con pocas salidas, por tanto... En esto también me voy a profesionalizar en breve. Eh, me he confinado antes por problemas de, de salud previos, por tanto era necesario eh, estar en casa antes. ¿no? Eh, ¿Por qué tenía ganas? Y bueno, me lo, me lo propusieron también los chicos de WeLearn, eh, compartir todo el conocimiento que, que se está generando durante estas semanas, básicamente porque estoy coronada y, y un poco infoxicada en varios grupos que, que se fueron emergiendo en estas semanas. Estos grupos, estoy en seis, siete grupos a la vez, eh, con más de cientos, cientos o miles de personas en algunos, eh, que se está compartiendo información todo el tiempo y estos grupos eh, se gestaron todos a partir del de 14 de marzo, no es que son grupos que vienen... Eh, desde hace mucho tiempo, son grupos que, que nacieron con, con, con esta, con, de la mano de esta pandemia. ¿no? Y, en este, y en estos grupos se van compartiendo muchísima información que me parece relevante e interesante poder compartirlo con todas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos observar de lo que está surgiendo en estas, en estas últimas semanas? En ¿no? estas últimas semanas nos estamos dando cuenta de que de que podemos estar en casa pero que nuestras capacidades y activos y recursos están dispuestos para, para ayudar ahí a donde haga falta, ¿no? ¿no? Nos vamos, cada uno con, con nuestras habilidades, podemos eh, arrimar un poco el hombro a, a, a salir de esta lo antes posible, ¿no? Y en esto fue lo que nos fuimos dando cuenta estas semanas nos encontramos con personas que tenían diferentes habilidades y la han puesto al común para, para poder surgir, salir de esta ¿no? Nos hemos, los primeros que surgieron fueron los makers, los maravillosos makers, estos, eh, eh, personas que les gustan crear y construir cosas, ¿no? Esto ya empezaron eh, prácticamente al primer día de que, mucho antes de que se detectara, eh, que se declarara el estado de confinamiento, ¿no? Una semana antes ya había grupos que estaban empezando a, a pensar en cómo poder resolver determinadas problemáticas que sabíamos que íbamos a tener. ¿no? Y en esto surgen diferentes grupos, eh, por ejemplo el Coronavirus Makers, que tiene hoy en día 16.000 miembros, que se dice pronto, pero son muchísimas personas todo el tiempo compartiendo el conocimiento que tienen en abierto para que se puedan crear, en, en particular en este colectivo lo que hace es crear las viseras, ¿no?, eh, imprimiendo las en 3D para poder eh, compartirla con diferentes hospitales, ¿no? Llegaron a crear 350.000 viseras usando casi 9 toneladas de material, pero lamentablemente, a, a, lamentablemente aún teniendo estas ganas de colaborar, eh, no se les han rechazado el... el, el, el, el las viseras por no estar homologadas. ¿no? Al principio sí que, que hubo una cierta eh, iniciativa de poder aceptarlo, pero posteriormente se tiró un poco atrás por, porque la, necesita estos materiales estar homologados por, por el Ministerio de Salud. ¿no? Y aquí se sigue luchando de todas maneras para, para trabajar. ¿no? Después están otros makers también que están más eh, relacionados con lo que son... Eh, a respiradores, ¿no? hay dos iniciativas estas dos son de aquí de Cataluña de España, una que se llama Oxigen que están creando un respirador y lo están validando en el hospital clinic y el otro es eh, un dispositivo que también eh, nace desde la unión de entre SEAT que es la, la empresa constructora de coches que lo está haciendo eh, disponibilizando una parte de los limpia parabrisas de, de los, hospita de los uh, coches, junto con HP y la que es otra institución de aquí de Cataluña, eh, han creado otro respirador que también se está probando en el, en el hospital eh, Partauli de Sabadell. ¿no? Estos dos eh, respiradores hasta ahora eh, no, no están validados 100%, se están probando en, en los hospitales y una vez que estén... Eh, hayan superado esas pruebas estarán disponibles para también eh, poder eh, bueno, eh, avanzar un poco en estas necesidades que, que aquí estamos teniendo. ¿no? Un poco para quienes seáis de fuera, eh, en España estamos ya casi en la punta de, de la curva, esperamos, ¿no? y sí que estamos teniendo ciertas necesidades en cuanto a... a a equipamiento médico, no solamente de respiradores y de máscaras y demás, sino también eh, de los... Eh, eh, instrumental eh, para, para, superar, para los profesionales, ¿no? para poder trabajar de manera segura. ¿no? Entonces aquí es donde van surgiendo varias iniciativas desde la voluntad no solamente de las personas, sino también de las instituciones, a poder eh, acercar eh, sus, sus conocimientos, sus recursos para paliar un poco estas necesidades. ¿no? Luego otras iniciativas que han surgido también durante semanas semana, si no sé si habéis visto en las redes sociales, pero han emergido hackatones e ideatones por todos lados. En este caso, por ejemplo, ha habido la, la, esta, esta iniciativa que se llama Design for Fight de COVID-19, en los cuales han abierto diferentes proyectos al mismo tiempo y les invito a, a, a participar porque es bastante interesante, se manejan a través de Slack, que es una tecnología eh, que también permite comunicarse de manera, en, en grupos y, y de manera colaborativa y, y, y como ven, no solamente hay iniciativas relacionadas con con instrumental, con instrumental sanitario, sino también eh, iniciativas de carácter más social, ¿no? Eh, cómo podemos ayudar a padres de recién nacidos, cómo podemos ayudar a los abuelos, cómo podemos eh, identificar cuál es la in información veraz y fidedigna, que esto es un tema que, que tenemos que trabajar mucho y que es importante. ¿no? Y, y eh, no solamente están surgiendo este tipo de hackatones de este lado del mundo, sino también en Latinoamérica. Nosotros pues, desde WeShare participamos en uno la semana pasada junto con NETI, que es una institución argentina de no todo está inventado, se llama, y luego también otros hackatones relacionados con eh, soluciones de la movilidad, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo se pueden buscar soluciones a problemáticas diferentes eh, de acuerdo a, la, a las circunstancias que está viviendo cada uno de los países, ¿no? Nosotros estamos ahora en un momento un poco más avanzado de lo que está pasando en Latinoamérica en relación a, a la pandemia, ¿no? Entonces tenemos otras necesidades y otras, y otras urgencias, pero en Latinoamérica se están pensando en, en, en otras necesidades también porque los recursos son diferentes, las necesidades son diferentes y los sistemas sanitarios y su organi y organización también es diferente, ¿no? Por tanto, van a, van a emerger diferentes necesidades en cada uno de ellos. En relación a, a hacedores, ¿no? veníamos hablando de los makers, ahora los hacedores son estos grupos que han emergido un poco bottom-up desde, desde la ciudadanía hacia, hacia las a responder esas necesidades y, y esas eh, eh, problemáticas que estamos viviendo. Y Por ejemplo, esta es la comunidad COVID Warriors, que nace de una iniciativa de un grupo de personas que están vinculados, estamos vinculados, yo también estoy part, soy parte de alguna gente de alrededor de Wishart también lo es, en la cual es un grupo de, de profesionales y de personas de diferentes índoles, de diferentes sectores, en las cuales nos vamos comunicando por al año eh, a través de un, de un, de un grupo de, de correo, y de ese mismo grupo emergió esta necesidad de hacer algo, ¿no? de con toda la voluntad y todos los recursos que había disponibles, eh, disponibilizarlos para, para paliar todas las problemáticas que íbamos a tener. ¿no? Entonces, de este mismo grupo nace eh, cómo, cómo encontrar la manera de generar voluntariado para, para, para, del talento y sus organizaciones proactivas que pudiesen resolver las problemáticas que fuesen surgiendo en el camino, desde, desde sociales a, a desde el propio sistema sanitario que tuviese necesidades específicas. Y desde este mismo grupo se está trabajando muchísimo de una manera muy silenciosa, pero muy importante porque muchas de las noticias que vais a ver en los periódicos relacionadas a Siberia, ido a buscar medicamentos a China y demás, nace de este grupo de gente que está por ahí detrás eh, queriendo ayudar, ¿no? Entonces, muchas de las, de las soluciones que se están encontrando, independientemente de que no se sepan de dónde vienen, están emergiendo desde la ciudadanía en sí mismo, y eso es, un, y eso es una de las cosas más bonitas que podemos encontrarnos en, esta, en este momento que estamos viviendo. ¿no? Dentro de esta iniciativa, también, ¿qué se está haciendo? Se está, eh, van emergiendo diferentes, diferentes eh, Uh, digamos, diferentes en, eh, iniciativas o, o, o grupos que se van autogestionando de manera eh, natural y se van creando grupos grupos de Telegram y demás que van uh, organ, autoorganizándose para ir resolviendo determinados problemas o determinadas necesidades que se van identificando o simplemente porque hay un tema que a la gente le interesa trabajar y, y busca la manera de... de de llevarlo adelante y después buscar eh, a ver quién, quién, quién puede necesitar esto que está emergiendo. ¿no? Epidemics es una de las apps que ha, seguramente habéis escuchado mucho más en, en estas últimas semanas, que también emergió de este grupo de trabajo. Uh, es una, luego la explicaré un poco más, pero es una app que permite identificar cuál es la fuente fidedigna en relación a este a esta, a esta situación que estamos viviendo y al COVID-19 porque seguramente vais a encontrar o habéis encontrado demasiada información fake, demasiado bulo por ahí dando vuelta y en este momento ese ruido es el que menos necesitamos. ¿no? Otra de las iniciativas que surge también de este grupo es Recovery Events que es una, un grupo de... de, de, de de Instagram, en el cual se van eh, disponibilizando un montón de cantantes y conciertos para que la gente esté entretenida en estos momentos, además de las iniciativas que ya están emergiendo de los propios cantantes y de las propias eh, discográficas y demás, eh, esto es un grupo que, que ha, ha tratado de buscar la manera de disponibilizar esa información, después les contaba también están trabajando en disponibilizar material sanitario, haciendo vinculaciones entre gobiernos y demás. Hay algunas otras iniciativas relacionadas con eh, disponibilizar y ayudar a los a las diferentes hospitales a que puedan acceder a, a, a voluntariado o, o determinada informa, determinada, eh, determinadas ayudas sociales que necesitan, como por ejemplo eh, que se envíen cartas a las personas que están ingresadas en la UCI y que no pueden tener ningún tipo de visita y demás. Estas, estas iniciativas también han surgido bastante alrededor de, de COVID eh, Covid Warriors, pero también han emergido en otros, en otros, estados, en otros momentos ¿no? o en otras, en otras comunidades. Otra de las comunidades que es bastante bonita y que a mí me parece bastante interesante es Frena la Curva, que es una iniciativa que lo que permite es también visibilizar y multiplicar todas esas iniciativas ciudadanas que están emergiendo alrededor de, de, de España, pero no solamente lo están haciendo en España, sino que con este movimiento también autogenerado y de, y de grupos... ¿Me eh, grupos... eh, escucho? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí adelante. Vale, vale. Eh, otra, esta iniciativa también está está cruzando el charco de alguna manera y ya se están creando grupos en Latinoamérica. Eh, básicamente lo que esta iniciativa nace el laboratorio de, de Aragón de Gobierno Abierto y va emergiendo de una manera más natural. Eh, esta iniciativa también lo que hace son crear laboratorios ciudadanos distribuidos, o sea, por tanto su misión ya era esta y, y pudieron y pudieron eh, seguir con, con, esta, con esta iniciativa en relación a esto del COVID-19, ¿no? Eh, también si queréis eh, hay grupos de Telegram, todo lo que les estoy contando, hay grupos de Telegram, de WhatsApp, donde después si queréis me podéis enviar un correo y yo los, trato de, los vinculo con ellos porque con varios de estos tengo relación, por tanto los puedo vincular y, y ayudarlos a que puedan ayudar, ¿no? Um, Epidémica. Lo que les contaba es una app que está emergiendo eh, de una manera también bastante colaborativa, bastante central, descentralizada. Tenemos diferentes grupos de WhatsApp, algunos en los cuales todo el mundo va compartiendo el contenido. Después ese contenido pasa por un proceso de curator. Esta semana me toca a mí hacer de curator, ¿no? Eh, y observando qué es la información que se está compartiendo y si realmente es fidedigna o no, se valida con profesionales médicos y con, con enfermeras y demás y se está creando esta aplicación en donde hay eh, dos entornos, un entorno para los ciudadanos, para que tengan un idioma mucho más, más coloquial y más entendible para todas las personas, y luego en un entorno más profesional en donde se comparten guías clínicas, protocolos, experiencias de otros países, papers y demás información, eh, a las dos, a las dos eh, entornos podéis entrar, eh, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de, de impedimento para que entréis a la parte clínica, pero bueno, seguramente es más complejo entender todo ese vocabulario y ese entorno. ¿no? Pero esta es una iniciativa que también emergió de un, grupo, de un grupo de profesionales y fue buscando un poco el apoyo de varias instituciones sanitarias catalanas que, que lo han estado otorgando y sobre todo han estado validando que la información que se esté compartiendo ahí realmente sea fidedigna. ¿no? Eh, con respecto a esto, a los informadores ¿no? y hacedores, seguramente en las últimas semanas les haya llegado miles de Whatsapps y grupo, en sus grupos de familia y demás con diferentes eh, bulos, como les llamamos aquí, ¿no? o fake news, un poco tomándote el pelo de que si respiras profundo se te va a pasar el COVID o cosas así, ¿no? Y esto es un problema que no solo emerge ahora en, el COVID, en, en esta iniciativa, sino que emerge en los que nos dedicamos a salud y sobre todo a tecnología, es uno de, los, de nuestros, grandes, nuestros grandes enemigos, ¿no? Tratar de buscar la manera de eh, parar ese, esos, esa información que no, que no aporta valor y a todo, todo lo contrario aporta un ruido, ¿no? Y esta iniciativa, que es Salud Sin Bulos, que es una iniciativa que ya existe desde antes, pero que ahora está como su trabajo doblado a la enésima potencia, lo que hacen es eh, identificar eh, estas iniciativas, estas fake news y un poco desintegrarlas en el camino, ¿no? Estamos los cazabulos, que también se nos llama alguna gente que nos dedicamos también a decir que eso no es verdad, ¿no? Y si miran esto, el 26 de febrero esta gente ya estaba identificando bulos sobre el coronavirus, ¿no? Ya, ya estábamos empezando a darnos cuenta de que había mucha información que, que estaba dando vuelta que nos iba a hacer un poco de daño, ¿no? Por tanto, esto también es muy importante de que tanto para vosotros como para vuestra familia o para con quien... Quien tengan la posibilidad de ayudarles a identificar y discernir cuál es la información buena de la mala, eh, porque en este momento eh, es, in, es indispensable que, que sepamos, eh, que conozcamos bien esta, esta enfermedad y, y, por, y de esa manera podemos ser más responsables, no solamente con nosotras mismas, sino con, también con toda, con toda la sociedad, ¿no? que esto es de todos. Eh, por esto mismo uh, existen varios cuestionarios y varias iniciativas que nos permiten un poco medir eh, hasta cuánto sabemos de la de, de, del COVID-19, entonces empieza, ha surgido por ejemplo esta misma gente de Design for Fight que estaban haciendo este hackathon, ha emergido esta iniciativa de, de poder... Eh, tener este cuestionario en donde nos podemos ir evaluando hasta cuánto sabemos de, de, la, de, la, de la enfermedad. Esperemos no tener que ser másters porque eso significa que estamos transitando la demasiado, la demasiado cerca, ¿no? Pero bueno, es importante también que se vaya disponibilizando este tipo de, de mecanismos para que podamos estar más seguros en que tenemos la información que nos toca, ¿no? Aquí hay otra iniciativa también, que se llama Talento, que también nos desafía a, a conocer de manera más rigurosa qué es el coronavirus y, y, y esa información está validada por, también por profesionales sanitarios. ¿no? Eh, eh, también uh, otras eh, iniciativas que han emergido más desde, desde la ciudadanía, desde los vecinos, ¿no? de los buenos vecinos, esto lo hemos visto bastante en todas las redes sociales y en los periódicos y, y en la tele en estos días de cómo nos ponemos a cantar y aplaudimos y escuchamos a una persona que tiene Alzheimer y lo aplaudimos porque se cree que, que está dando un concierto, no cosas que, que realmente en estos días que vamos viendo a, a mí personalmente se me cae alguna lágrima y me emociona darme cuenta de que, de que la gente estamos eh, muy preocupados por nosotros mismos pero también de por nuestro vecino a quien tenemos al lado ¿no? y, y en esta iniciativa de frenar la curva también lo que han disponibilizado es un mapa donde se, la gente puede pedir y ofrecer eh, eh, su, su tiempo y sus recursos para ayudar a sus vecinos ¿no? y eso es, es bastante interesante cómo las plataformas están disponibilizando estas, estas relaciones que hasta ahora estaban un poco olvidadas por el poco tiempo que teníamos. ¿no? Yo creo que en estas semanas también nos vamos a reencontrar con parte de nuestra vida que teníamos un poco olvidada y hasta re reconocer a nuestros propios vecinos. ¿no? Por tanto, esta iniciativa también es bonita. Luego hay varias otras iniciativas que, por ejemplo, supervecina que también... Eh, ayuda, disponibiliza a través de la tecnología eh, a ofrecer la ayuda a algún vecino o pedir ayuda y luego los de Tienen sal, Tienen sal que es una iniciativa que ya viene naciendo desde hace tiempo eh, también ahora están disponibilizando su tecnología y, y se está trabajando mucho más y se está utilizando mucho más estas aplicaciones y estas plataformas que si bien no han emergido en, en estas circunstancias, se les está dando un poco más de, de uso y se están dando a conocer de una manera como más, más eh, exponencial. ¿no? Por otro lado, también hay gente que tiene ideas maravillosas, ¿no? esta me parece muy bonita y me encantaría tenerlo de vecino, pero no, no, tengo, no he tenido la suerte, ¿no? en el cual eh, hay gente que está... Eh, poniendo frases en, la, en, en los muros de los edificios, o películas, o conciertos, y esto me parece que también es una iniciativa que, que muy bonita entre vecinos, ¿no? para poder pasar un poco más amenamente este confinamiento que tenemos. ¿no? Después otras, otras iniciativas que han emergido también en estas últimas semanas es, por ejemplo, Mira, Mirarte Otra Vez, que es una iniciativa ciudadana para que se puedan disponibilizar de tablets y, y teléfonos para los hospitales para que puedan, y residencias, para que las pacientes que, están, eh, que no pueden tener ningún tipo de, de, de visita, que son prácticamente todos, eh, puedan comunicarse con sus familiares. Después otras iniciativas que también están surgiendo un poco más empresariales es Cuando Volvamos, que a mí me pareció bastante interesante, que es una iniciativa que nos permite ahora empezar a comprar determinados productos o servicios de negocios, en este caso es de Madrid, esta iniciativa de negocios para cuando todo esto pase, ¿no? Y es una manera de ayudar a nuestros, al comercio para que pueda superar un poco también esta, este momento que estamos viviendo. Luego, los que tenéis animales, también hay veterinarios solidarios que, que responden preguntas y ayudan si tenéis algún tipo de problema con vuestros animales y, y, y de estas iniciativas hay miles y miles y miles y cada minuto aparecen más. O sea, fui poniendo las que consideraba que un poco que representaba la man, las maneras de hacer, pero existen millones y es muy bonito que cada día aparezcan cada vez más, ¿no? Uh, otra iniciativa que también me pareció interesante es Food for Heroes, que es una iniciativa que emerge de un grupo de restaurantes madrileños que se encargan de eh, donar y llevar comida a los, a los sanitarios en los diferentes hospitales. Desde aquí también han emergido algunas iniciativas de las diferentes plataformas como Deliveroo, eh, eh, Globo y demás, que también están eh, disponibilizando de de comida para, para los sanitarios y, y luego otra de las iniciativas que me parece muy interesante también son las que están relacionadas con eh, las personas, ¿no? de cómo en este momento necesitamos estar más acompañados, tenemos ciertas necesidades emocionales además de las físicas que es así que ya están, las estamos cubriendo con con nuestros queridos héroes sanitarios que nos, nos están siguiendo todo el tiempo de cómo nos sentimos, cómo estamos. Pero vamos a necesitar mucha escucha activa, mucha, mucho cuidado, mucho amor, ¿no? Entonces aquí están surgiendo algunas iniciativas. Esta de Suara, me la acaban de pasar hace un ratito, está recién entrena, estrenada, ¿no? Eh, Suara es una cooperativa de aquí de Cataluña que eh, se dedica al mundo de los cuidados y han disponibilizado hoy mismo este soporte emocional a través de, con tecnología para, para, en abierto. Luego hay otra iniciativa, otra iniciativa también que se llama Corona Ayúdame, que es una iniciativa de vincular todos aquellos que estén dispuestos a dar apoyo psicológico gratuito por el COVID-19 con aquellas eh, eh, personas que lo necesiten. Hay muchas iniciativas que están emergiendo a través de WhatsApp y piden psicólogos para un lado para el otro, pero bueno, eh, también es interesante ver cómo hay algunas iniciativas que eh, tratan de aglutinar todo ese, eh, toda esa información que va, que va surgiendo para que también cuando queramos ir a buscar algo podamos ir a un lugar solo y no, no marearnos tanto. ¿no? Eh, hay más eh, de estas, ¿no? la red solidaria que también es una, eh, es una red en la cual se pone en contacto personas que, que necesitan conversar y, y no tiene por qué ser simplemente psicólogos, sino eh, personas que necesitan conversar con otras, hay adolescentes que están llamando a abuelos por teléfono eh, y demás, que creo que también es una, son iniciativas que, si bien eh, ya estaban surgiendo en, antes de todo esto, en este momento se le está dando mucho más visibilidad y también es, un, eh, es, es interesante ¿no? ver cómo el emprendimiento social está tomando una fuerza que hasta ahora eh, los, los que nos gusta y estamos vinculados no, no veíamos tan, tan evidente. ¿no? Eh, algunas empresas también están disponibilizando de, de voluntariado para, para ayudar a, a las personas mayores y... Y bueno, y después hay otras iniciativas que también emergen desde los mismos héroes, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Ahora que estamos tan, tan, tan agradecidos y estamos valorando tanto a estos profesionales sanitarios que están dejándose un poco la vida por nosotros. No solamente los, los, los sanitarios, sino todos los personal de, de soporte administrativos celadores y demás. Pero uh, esta iniciativa, cortando la distancia, también lo que nace es de una de las enfermeras de uno de los hospitales que pide eh, que, se, que, que se disponibilicen también de tecnología para poder conectar a, las, a los pacientes con sus familiares. ¿no? Son ellos mismos los que, los que saben las necesidades que están teniendo dentro de los hospitales, son ellos mismos que se transforman en, en la en la familia de esa gente que está eh, sola y, y son ellos mismos los que son capaces de entender qué, qué es lo que esa gente necesita. ¿no? Eh, por tanto, hay que escucharlos y mucho, y buscar la manera de entender qué es lo que necesitan y buscar la manera de, de resolverlo. ¿no? no reinventemos mucho la rueda. El Hospital Clinic también ha disponibilizado eh, determinados, eh, un, un correo electrónico para que la, se puedan enviar cartas de soporte a los pacientes. Esas mismas cartas son las enfermeras las que se las leen, en algunos casos, eh, en al, en algunos casos sí que se pueden entrar con determinados eh, dispositivos electrónicos y sí que se puede eh, compartir una videollamada y demás, pero en algunos otros no. Entonces eh, se disponibilizan, son de cartas que son las mismas enfermeras eh, con el poco tiempo que tienen, que se dedican a, a leer, ¿no? Y aquí hay otra también, una médica de Madrid, que se seguramente ese audio les habrá llegado, en el cual también estaba muy agradecida y pedía eh, que se les enviara cartas, y ahora están un poco como saturados, porque eh, parece ser que somos muy bondadosos y estamos mandando más cartas de lo que ellos son capaces de, de, de disponibilizar, ¿no? Pero bueno, eso también nos hace ver y medir la capacidad que tenemos como, como seres humanos de solidaridad y, y, en este caso, creo que en España tenemos, tenemos una, una, una madera muy buena ¿no? y tenemos que estar contentos de ello. Eh, luego, iniciativas miles para donar, muchísimas. Eh, yo cada vez que me llevaba una ponía 5 euros, me voy a fundir creo que en este mes, pero, y hasta que eh, uno de mis, ver un colega, me compartió esta iniciativa que es un aglutinador de todas las eh, ONGs, eh, eh, instituciones y demás que están pidiendo dinero para diferentes, eh, para diferentes objetivos, ¿no? Entonces sí que hay... Las más grandes, como las de Yo me, coro, Yo me corono y demás, que son iniciativas que han sido bastante mediáticas, eh, que están, eh, y la del, del Valdebrón también, que son dos... Eh, Valdebrón es un hospital muy grande de aquí de Cataluña, que son dos iniciativas que son las más, digamos, más mediáticas, porque son las que están haciendo un ensayo clínico eh, para poder identificar eh, con el uso de medicamentos ya existentes para, como tratamiento para el COVID-19. ¿no? Y luego también habréis visto miles de iniciativas de grandes eh, eh, personajes eh, donando muchísimo de su dinero para, para, pasear, para, para, para, bueno, para invertir en, en la investigación de, de, de esta enfermedad, ¿no? de, este, de este virus. Creo que nunca en la vida nos habíamos visto tanta, tanta eh, bondad en cuanto a, para la investigación y, y creo que esto también será un antes y un después. ¿no? Eh, otras iniciativas de donación, pero sin dinero, por ejemplo, bueno, en este caso la de, de Farby Ball, es eh, que compres eh, esto, Farby Ball es una, una, una empresa. De, de comida natural y demás y tú puedes comprar el, el bol para un sanitario ¿no? y ellos se encargan de llevarlos a los hospitales y, y, y disponibilizar de, ese, de esa donación que has hecho. ¿no? Y luego está también esta de dona tu energía, no donar eh, tus baterías externas para llevarlos a los diferentes hospitales para que los pacientes puedan recargar sus teléfonos y demás. En este caso también hay algunas discrepancias con respecto, no, no mía, sino en general con respecto a este tipo de, de donaciones porque dicen que no, no, no, finalmente no se sabe si llega o no, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es buscar la manera de, de abrir para, para que cada uno done y dé de acuerdo a sus, sus posibilidades, ¿no? Después también hay iniciativas públicas, ¿no? el, desde el Gobierno de, de Cataluña se solicita, y esto está en la página del Departamento de Salud, donaciones de material, productos y servicios sanitarios desde el punto de vista particular o, o de empresa, y, y se, se solicita también un poco la manera de... se puede hacer donaciones también a nivel eh, eh, público. ¿no? En relación a emprendedores no me acabarían no acabaría nunca las iniciativas que están emergiendo, ¿no? Eh, hoy una de las que más me llamó la atención es Nanify, que es una, una, una plataforma de cuidados de, de niños, que como se ha reinventado en esta crisis, ¿no? Y ahora como no puede disponibilizar los canguros a las casas, eh, las mismas canguros, a través de, de, de, de, de, un, de Zoom o una de estas plataformas, eh, se ponen a dar clases de pintura, y bueno, hay una foto muy bonita que no la pude poner, pero eh, que ves a cuatro o cinco niños eh, pintando at atrás de una pantalla y con su, su canguro trabajando con ellos de esta manera. no Y es una manera de también ayudar a los padres mientras tienen que teletrabajar y que los niños estén entretenidos de alguna manera. Y luego otras iniciativas como Brain Pop que también es una iniciativa que ya venía, eh, que es de contenido para niños y demás, que son bastante lúdicas y ayudan a los niños a entender un poco más el tema de, de, de lo que estamos viviendo. ¿no? Tecnología, bueno, nos hemos dado cuenta que estas semanas, eh, para los que nos dedicamos a tecnología y salud, por lo menos que, que es mi, mi rubro, venimos años y años años tratando de demostrar de que la tecnología es un recurso necesario y disponible y que democratiza y, y permite el acceso a salud y en lo que no hemos logrado en los últimos 10 años, creo que lo hemos logrado en una semana, eh, sobre las tecnologías contra el virus nos hemos encontrado muchas iniciativas, la app por, se ve que por autonomasia y perfecta es la que ha sacado Singapur, ¿no? que se llama Trace Together, que es una iniciativa eh, pública del gobierno, del gobierno en la cual eh, se traquea de alguna manera a todos los ciudadanos para poder identificar eh, cuáles han sido sus contactos, cuáles han sido sus movimientos y un poco tenerlos eh, monitoreados todo el tiempo. Esto no ha estado exento de, de discusiones, pero... Eh, han avanzado bien y han sobrepasado de una manera bastante eh, digna todo esta, toda esta, este problema que, hemos, que estamos teniendo. Por, por tanto, algo bueno han hecho. No, no solamente Singapur, sino eh, China también ha tenido una iniciativa parecida, Corea del Sur también, y bueno, y aquí en España también hemos, eh, hemos eh, trabajado sobre esto. ¿no? Eh, cada una de las comunidades autónomas de, de, de España. Como sabéis, somos eh, 17-18 eh, comunidades autónomas, con 17-18 nunca más son 17-18, eh, eh, sistemas sanitarios diferentes, por tanto, una carrera entre las diferentes comunidades, a ver quién sacaba la app primero, han habido esta app de Cataluña que se llama Stop Covid 19 que también es un symptom checker o sea nos van eh, traqueando los síntomas que vamos teniendo eh, lo vamos compartiendo una o dos veces al día dependiendo de lo, lo, lo responsable y que, que cada uno sea y eh, estamos también geolocalizados por tanto si tuviésemos alguna necesidad el gobierno también sabría eh, que, eh, cuál es, cuál es, en qué estado estamos y cómo, y cómo, cómo ayudarnos. ¿no? La comunidad de Madrid también sacó su propia app y eh, Salud Responde, que es la app relacionada a la, a la... En estos dos casos, tanto Cataluña como Madrid sacaron una aplicación al uso para esta pandemia. ¿no? O sea, no eran aplicaciones que ya existían previamente, sino que la han disponibilizado ahora para esto. En cambio, el gobierno de Andalucía, que Salud Responde, es una aplicación que ellos ya tienen desde hace tiempo, en donde piden sus citas, sus turnos y, y demás, que ahora también han disponibilizado una parte de esa aplicación para eh, responder un poco a covid y todo esto no ha estado exento de discusiones y problemáticas, ¿no? En algún momento nos hemos preguntado dónde están nuestro de, nuestros derechos en relación a nuestros datos, eh, quién, qué van a hacer con ellos y demás. Eh, aquí hay un cuestionario que hizo una colega en, en, en Twitter, cómo, cómo nos sentíamos eh, si daríamos permiso para que nos traquearan y prácticamente en estos días todos dijimos que no, que sí, ¿no? Eh, está claro de que en algunos momentos, y yo soy la primera muy defensora de los datos, de nuestros datos, y, y el es que me conoce un poco que yo junto con, con algunas de las personas que están aquí también, tenemos una iniciativa que es ALUSCOP, que, Alus que es esta iniciativa de, de donación de datos para la ciencia y para la investigación, que hoy en día tiene más sentido que nunca, eh, somos bastante eh, críticos en cuanto a, al, al uso y el poder de los datos, ¿no? Y en realidad, en estos momentos en los cuales eh, todo, todo, todo recurso es, es necesario, también nos, nos, nos, nos, nos repensamos algunas preguntas que teníamos previas, ¿no? Por tanto, con relación a la tecnología, también han surgido muchísimas iniciativas que ya estaban eh, disponibles, como DocTV, Doc, Doc que es una iniciativa de telemedicina que está disponible de manera gratuita para los centros públicos y privados de salud. Todas estas tecnologías se han disponibilizado de manera gratuita en estas últimas semanas para que se se puedan utilizar a, a allí donde, donde sea necesario. Tenemos que tener en cuenta de que dependiendo del país en el que estemos, en el entorno en el que estemos, nuestro nivel de informatización de la salud es diferente y, y eh, te, vamos a necesitar de estos recursos para poder llegar a más gente. ¿no? Después Humanity Care también es otra iniciativa que, que está por aquí en Cataluña que también está relacionada con con tecnología para, eh, para seguimiento de pacientes crónicos, también se disponibilizó de manera gratuita. Karina es un chatbot eh, que te va haciendo respondiendo a tus preguntas relacionadas con, con COVID. Hay muchísimos chatbots más, hay un chatbot eh, oficial de la, de la Organización Mundial de la Salud a través de, Facebook, de WhatsApp, que también podéis eh, eh, chusmear o cotillar si queréis. Y luego también hay otros Symptom Checkers que se llaman, que son tecnología que permite identificar síntomas y en base a esos síntomas eh, te dan una, un diagnóstico probable, no nunca un diagnóstico certero. ¿no? Y es Medictor una de las plataformas bastante eh, conocidas aquí, que mucho antes de que todo esto empezara ya habían eh, disponibilizado de, de un Symptom Checker específico de coronavirus y que también está disponible para que, para que sea utilizado no solamente por los ciudadanos en sí, sino eh, por algunas organizaciones que así lo necesiten. ¿no? Y de estas iniciativas hay muchísimas, muchísimas más. Eh, solo elegí algunas para, para demostrar un poco la voluntad de las mismas empresas también de aportar sus recursos para, para paliar este, esta situación. ¿no? Y no solamente las empresas y los emprendedores y la ciudadanía, sino que también los seguros de salud, como por ejemplo Sanitas, que abrió su tecnología de videoconsulta para, para ser utilizada también, o DKV, que de EKV, eh, tiene una, una visión bastante social y, y ha disponibilizado de manera gratuita su app que se llama Quiero Cuidarme Más para que se pueda acceder a un chat médico eh, de manera gratuita no solamente para los usuarios de KV sino para cualquier usuario cualquier persona puede hacer una consulta a través de, de, de esta app y también creó una iniciativa a la par de esto eh, de médicos frente al Covid que es punto org que se llama que hacen llamamiento a todos aquellos médicos voluntarios que quieran hacer voluntariado y atender a esta gente que, que está descargándose la app. ¿no? Eh, luego, otra de las cosas que creo que también es interesante compartir es en relación a, a la investigación. Eh, como les contaba antes, aquí estamos en uno de los estudios clínicos eh, que está eh, liderado por un doctor Uriol Michá, que es una referencia de epidemiología a nivel eh, mundial, que fue el, el que detectó eh, la, la cura del, del, de la enfermedad del Pian y el doctor ben, ben Bonaventura Clotet también, que es de, del hospital eh, Can Ruti de aquí de, de Cataluña, que están haciendo este ensayo clínico eh, a, cuenta, a, a contrarreloj, ¿no? que, que está, está prácticamente a un 80% financiado y ahora lo que están buscando, que también eh, un poco lo pongo esto aquí para, para, para, para eh, comentarles de que están buscando voluntarios eh, para el ensayo clínico, ¿no? Entonces, si conocéis gente o tanto vosotros o, o algún, algún familiar o algo que haya pasado la enfermedad, sería realmente interesante eh, que si quisiese eh, a participar sería un, un, un, una buena oportunidad, ¿no? Y bueno, y esto es un poco más. Mi único consejo es quedaros en casa, no nos queda otra. Eh, esto es una imagen de un amigo, mi ilustrador, que me pareció muy bonita. Uh, y, y nada, y encantada de, de ahora escucharlos y, y por supuesto pensar qué es lo que después de esto nos viene. ¿no? Para mí lo que me gustaría es que, que pintemos un mundo mejor. No sé si, qué les parece y si les parece que esto es posible. ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Andrea. Eh, gracias a, a todas por manteneros activas y activos hasta ahora. Sí. Y, y, y, nada, yo, yo creo... Bueno, teníamos planeado, ciertamente, lanzaros a que compartáis vuestras preguntas en el chat, pero... Yo, ya directamente os animaría a que si alguien de vosotras, alguien de vosotros tuviera alguna reflexión, alguna pregunta, quisiera añadir alguna cosa más, eh, no sé, como queráis, lo dejamos abierto para que eh, podáis levantar la mano y yo desde aquí os, os veo y, y hacemos un, un debate conjuntamente o como lo preferáis. ¿Quién quiere lanzarse? ¿Quién tiene alguna duda? Pregunta para Andrea. Aquí, quizás. Adelante. Eh... Sí, hola. Bueno, primero que nada, felicitaciones. La verdad que es una tremenda cantidad de información eh, y un poco ahí alcancé a apuntar en el chat y que además tiene un tremendo espacio de inspiración. O sea, eso te lo agradezco profundamente, Andrea, al equipo y a The Witcher España que, que la verdad es eh, han, le han puesto el hombro bastante fuerte a todo esto. Los felicito por esa parte. Eh, la, la pregunta un poco que, que salió ahí y que, y que quizás un poquito eh, como sociedad y como, como qué, qué vamos a ir haciendo o, o qué, cuáles podrían ser un poco las predicciones que, que, que se vislumbra sobre, sobre el tema de los datos, sobre cómo, cómo, por ejemplo, acá me he involucrado un poco en, en temas, por ejemplo, de frenar la curva, un poco ver cómo eso lo podemos implementar y hay muchos voluntarios, muchas ganas, eh, solo que también a varios nos pasa esto del tema de los, de los datos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podemos anticipar un poco a eso? Eh, ¿Qué es lo que se vislumbra? Cuando te referís a anticipar al tema de los datos, o sea, de, de... Vale, ya creo que entiendo lo que... Tu pregunta es a la evolución de la enfermedad, ¿no? O sea, de cómo... ¿Qué va a pasar? Esto... Esto no... Básicamente no hagáis lo que hicimos nosotros. <risa> y, y esto y, y nosotros no deberíamos de haber hecho lo que hicieron los italianos. Y así, ¿no? Entonces, mi consejo a Latinoamérica, porque soy de ahí y porque me preocupa, eh, es tomároslo en serio. Esto no es tontería, esto es importante y, sobre todo, no importa las estadísticas. Creo que lo más importante es eh, tomarse esto en serio con rigor con muchísimo rigor eh, y con mucha responsabilidad. Vemos que quienes, las, las sociedades que han superado esto de manera eh, eh, rápida y demás, eh, han sido porque han tenido cierto, cierta rectitud en sus actuaciones, ¿no? Y han respetado la, la distancia social, han respetado las, las directrices, han respetado. Han, han respetado, se han respetado y han respetado a los otros, entonces. Yo creo que no, no, no importa mucho los números, los números son, ¿no? en realidad los números son personas detrás. ¿no? Entonces, al final creo que lo más importante es eh, que cuando mires al lado digas, yo no voy a salir porque el que tengo al lado, lo, no, no por mí, sino porque tranquilamente yo pueda tener la, la, la enfermedad y, no, y ser asintomática y haberme paseado por todos lados sin, sin haber pensado en el otro, ¿no? Hay una gráfica muy bonita que no tuve tiempo de ponerlo, pero se las pasaré después, si quieren, en la que muestra muy bien eh, el impacto que tiene que uno se quede en casa, ¿no? Uno que se queda en casa son miles que se salvan. Entonces, creo que ese es mi único consejo que, que, te, puedo, que te puedo dar, y sobre todo porque lo estamos viviendo, ¿no? Y, y, y creo que la la experiencia de quien lo está viviendo eh, es la mejor, ¿no? Gracias, Julia. Gracias, Andrea. Eh, yo tengo un, una pregunta de Arnau, que compartió en el chat hace un momento, pero yo creo que directamente, si quieres, Arnau, puedes eh, lanzarla tú mismo. Hola, gracias por darme paso A mi pregunta, y yo soy un total desconocedor de este campo, pero, era, ¿en cómo va a influir esta crisis sanitaria en la inversión pública, en investigación, desarrollo, etcétera? Um, yo creo, y ahí dime optimista, pero quiero pararme en el lado optimista y utópico y no tan distópico, yo creo que... Esto es un aprendizaje para todos para darnos cuenta de que, da, que el sistema de sanidad requiere nuestra mayor atención y que nuestros científicos son prácticamente héroes, ¿no? O sea, no solamente los sanitarios que están dejándose el cuerpo y la vida delante de, de toda esta pandemia, sino también los científicos que hasta ahora han estado bastante olvidados en cuanto a inversiones y demás. Yo creo que, que vamos a... a, a est, por lo menos espero que esto nos, aprend, nos, nos permita aprender de que tenemos que, que mirar para ese lado. ¿no? El Urión, Urión Michá, que es este, este epidemiólogo que les contaba antes que están haciendo el ensayo clínico, eh, fue uno de los primeros que empezó a decir, esto no es tontería, paremos ahora ya. ¿no? Y, esto, y una de las cosas que surgieron frente a ese primer tuit que hizo ese médico un 20 y poco de febrero, porque se canceló el evento más grande de tecnología en Barcelona. ¿no? Y eso fue, eh, yo me atrevo y me animo a decir gracias a él, porque si es, no hubiese hecho ruido, no sé hoy dónde podíamos llegar a estar. Gracias, Andrea, gracias, Enau. Eh, ¿Alguien de vosotras? ¿Tiene otra intervención, otra pregunta, aclaración, co-creación de contenidos? Y si no, también, eh, aquí es el momento también de, de esa última slide, ¿no?, en la que mostrábamos ese mundo blanco por pintar, que, que tenemos la oportunidad de que somos no sé cuántas personas aquí de poder pensar qué queremos que pase el día después ¿no? de todo esto. ¿no? Los invito también a a que me cuenten qué, qué, qué están pensando, qué están sintiendo y, y, cómo, y cómo veis que, que, que podemos avanzar después de esto a, a tener una, una mejor sociedad o no. No sé, yo soy muy optimista, ¿eh? muy utópica, lo digo. Vanessa, no, levanto la mano. Y, y un poco va con lo que acabas de decir ahora, Andrea, ¿no? A mí sobre todo lo que me preocupa es cómo es la vuelta, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar cuando empecemos a salir a la calle? Eh, va a ser verano, eh, va a hacer calor, o sea, con lo que no tendremos tanto riesgo, pero en unos meses va a volver el frío, no hay vacuna. Eh, entonces está claro que hábitos, comportamientos, eh, con la forma de vivir eh, la vamos a tener que cambiar eh, descaradamente. ¿No? Entonces ahí uh, conoces tú, bueno, eh, si la gente, bueno, todas, todas estas organizaciones, pues eh, bueno, se está empezando a plantear ¿no? el, próximo, el próximo paso, que, que es muy es clave. No, ahora, ahora estamos en la urgencia, de hecho, eh, yo tengo personal, y esto es muy personal, ¿eh? Tengo la necesidad de pararme, sentarme a pensar qué va a venir después y un poco con alguna de la gente que está por aquí lo, lo he conversado, ¿no? Eh, de ir a hacer un, un slow, ¿no? Porque estas últimas semanas han sido reacción, reacción, reacción, reacción, reacción, ¿no? Y, y acción, reacción y acción, ¿no? Y, y sin dormir y con mucha información y tratando todo el mundo de, de poner el hombro para hacer algo, eh, aún repitiéndonos sí, y haciendo lo mismo por miles de lugares, que eso también creo que es un aprendizaje que, que yo me llevo también de, de todas estas últimas semanas. Hay veces que es mejor quedarse parado y observar y, y, y vincular que, que generar por generar, ¿no? Eh, y yo soy muy de hacedora, muy de hacer, ¿eh? Pero hay veces que, que hay que sentarse un momento y pensar realmente qué es lo que... un poco capitalizar esto, ¿no? Entonces, Seguramente habéis visto estas últimas semanas un montón de memes y chistes y demás, de gente súper estresada de todas las cosas que tenemos que hacer en estas dos semanas, que sí aplaudir, que sí bailar, que sí no sé qué, que sí no no, no nos estamos tomando esto como lo tenemos que tomar, ¿no? Que tal vez es parar y, y, y, y, y pensar, ¿no? O sea, el mundo se está tomando un respiro, los pulmones del mundo se están tomando un respiro. Nosotros creo que también deberíamos de tomarnos ese respiro y ponernos a pensar qué sociedad queremos después de esto. Porque esta es una oportunidad, si lo vemos como una oportunidad. Y yo creo que si ese análisis no lo, no lo hacemos, habremos perdido el tiempo. Y habremos haber perdido una oportunidad que yo, por lo menos con mis 41 años, espero no tener que volver a vivir. Entonces me parece que, que es, una ¿no? es una oportunidad y es una oportunidad y justamente en este grupo de gente que está por aquí, que algunos conozco, creo que tenemos esa oportunidad de, de pensar eh, qué queremos después. Eh, me gustaría hacerte una pregunta yo mismo, Andrea, en, en, en perspectiva de salud. Eh, todas estas iniciativas que está viendo ahora de, de ejerci ejercitarse a domicilio, de, de compartir recetas, de cocinar en casa, de cocinar mucho más en casa ahora que antes, todos, todas, en alguna forma... En, eh, eh, hemos cocinado en casa, pero sobre todo hoy en día la gente está siendo muy creativa, eh, sobre todo se está potenciando de una forma bastante interesante a evaluar el consumo con, consciente de cercanía, producto ecológico. O sea, todo esto yo lo englobaría dentro de, de la prevención ¿no? de, de salud, de, de ejercitarse cuando uno no lo hacía en casa porque lo está haciendo mi compañera, mi compañero de piso, porque es la tendencia. Entonces, ¿qué, qué, qué papel ¿no? deberías de, de, en... en los próximos meses, años, eh, este rol de autoconcienciarse, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué impacto tendría lo que estamos sufriendo con la conciencia de uno mismo sobre la salud y sobre la prevención? Yo, yo creo que esto es, y gracias mucho por esa pregunta, porque creo que esto es un momento que si paramos realmente a pensar y no lo hacemos por reacción, también es un momento como para empezar a cuidarnos desde otro lado. La, eh, nos estamos alfabetizando de, en cuanto a a salud, que eso es un tema que hasta ahora no, no habíamos hecho. O sea, ahora podemos empezamos a leer, o al menos determinados estamentos de la población en, empieza a leer un poco, a, a, a, o te toca de oído y empiezas a entender un poco qué, qué, qué es esto, cómo te impacta, alfabetizarnos un poco, creo que esa es una oportunidad también. Y luego también sí cuidarnos pero eh, y, y prevenir y, promo, y promoción pero esto no se puede dejar tanto a la voluntad de la gente, sino que tienen que haber políticas que nos ayuden a que esto sea así, ¿no? O sea, yo creo que ahora están emergiendo muchas cosas que se han dejado a la voluntad de la gente, ¿no? Eh, a la voluntad de los, de los dueños de los pisos a no cobrarte el alquiler, la voluntad de los, las empresas a no apagarte la otra parte del ERTE que te están haciendo, la voluntad, y yo no sé, la voluntad tiene fecha de caducidad generalmente, ¿no? entonces tenemos que buscar la manera de, de cómo esto nos sirve para crear nuevas políticas sanitarias, nuevas políticas públicas, nuevas, nuevas políticas y nuevos modelos de, de relación nosotros también. ¿no? Yo creo que personalmente yo creo que estas dos tres semanas que llevamos consumiendo de otra manera nos tiene que dejar alguna huella. Por lo menos a mí me está dejando, no sé, pero eso después también depende mucho de, de todos, ¿no? Como colectivo. Y, y, y otra pregunta, por, por si sí, me gustaría que también eh, las 25 personas que estamos aquí pudieran participar. Pero oh, sí, que te, te, te, te, te, tenía, tenía otra, o, otra, otra pregunta que es en relación a la salud mental, ¿no? Eh, habías mencionado eh, todo el aspecto de, de soporte a las personas que están sufriendo, pero eh, todo lo que estamos sufriendo ahora, perdón, la gente que está sufriendo la enfermedad, pero todas las personas que estamos concinados y cocinadas, eh, eh, eh, todo este efecto de, de, de estar entre cuatro paredes, de estar sometidas a la pantalla cuando no estamos durmiendo, eh, de estar continuamente consumiendo digital eh, ¿cómo, cómo se puede evaluar y qué impactos podría tener al menos porque ya, ya la salud es... mental la salud mental ya era un, un problema importante no no, no no no esto era lo, lo, lo que menos necesitábamos o sea, la salud mental es uno de los de los de las, las enfermedades más más con más prevalencia en la población ¿no? por tanto no, no es baladí, es un tema que, que tenemos que trabajar mucho, eh, que teníamos que trabajar y ahora lo vamos a tener que trabajar mucho más, porque lo que viene después de esto es, es una sensación diferente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho y ahí cada uno, cada una tiene que, tiene que buscar sus propios recursos, ¿no? Internos como para poder trabajarse durante estas semanas y después, eh, cuando salgamos a la calle, no tener angustia de salir a la calle, porque esto también puede pasar, ¿no? Eh, ahí cada una tiene que buscar su recurso y luego, y luego sí cuidarnos, cuidarnos mucho con a quienes tenemos al lado y... Y, y, y bueno, y hasta pasarán unos, un tiempo más hasta que nos podamos abrazar y besar, pero por lo menos los ojos dicen mucho, ¿no? Entonces... Eh, hasta que no nos podamos tocar, eh, una mirada será, serán como mil palabras, ¿no? Es muy romántico lo que estoy diciendo, pero sí creo que ahí es eso. Y sí, y sí, es una de las cosas que a mí más me preocupa, ¿no? O sea, porque al final esas eh, miles de personas que se han ido sin poderse despedir de nadie eh, también es bastante duro para quien se quedó no haber podido despedirse de alguien que uno quiere, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a ser difíciles y ahí es donde tenemos que buscar recursos eh, internos y nos van a tener que ayudar, nos van a tener que ayudar desde, desde las organizaciones, desde la, de, desde la política pública y demás, para que esto lo, lo salgamos adelante bien. ¿no? Pero bueno, eh. vamos a hablar un poco de arriba, ¿no? que nos quedan muchas semanas todavía. ¿no? Entonces, buscar la manera de reírnos. Hay muchísimos memes para reírse y... y y pasársela bien. Solo lo que me ha reído estas últimas semanas no me ha reído hacía mucho. Entonces también es buscar el lado positivo o naive de todo esto. ¿no? Eh, Guadalupe, adelante. Buenas a todas y a todos. Bueno, en realidad lo, lo mío me parece súper interesante, André. Muchas gracias por la recopilación. Nos, nos gustaría, disculpa, nos gustaría sí. verte la cara por eso. Oh, vale. Ya va. No, me, no, no estás acostumbrado a hablar sin mirar a la cara. Bueno, recién Andrea acaba de comentar, ¿ven los ojos? Ahí estoy, creo que ahí estoy. Ahí, estoy. ahí te vemos los ojos. Me, me ven los, bueno, los, los cuatro ojos. Los cuatro ojos. Bueno, gracias, André. Te decía, te había escrito ahí recién, que muy buena la recopilación que hiciste. Y una cosa que estamos viendo acá, no tengo tanto contacto con el mundo educativo, pero es algo que está pasando en Sudamérica, y especialmente en Argentina, es que siempre hay como una tensión muy latente entre la privatización de la educación y tenerle mucho miedo a la virtualización de las clases y los contenidos, ¿no? Que, que, que la herramienta, la herramienta de, de digital sea un aliado en el, en el método de aprendizaje. Eh, hoy se están dando cuenta que el gap que está generando esto es enorme porque justamente las escuelas, en situaciones de más posibilidad, sus estudiantes acceden mucho mejor a la tecnología y los chicos que no, en situaciones más vulnerables, no. Entonces hoy hay un descalabro enorme con respecto a esto, ¿no?, de cómo hacer, cómo entregarle a estos chicos, están el Ministerio de Educación de varios países, tengo entendido, que está corriendo contra el blog para imprimir cartillas y eh, libros educativos, que está bien, ¿no?, porque está muy bien que, que tomen el tema, pero creo que es momento de poner sobre la mesa, en determinados contextos, lo importante de, de, de los formatos virtuales, de, de la herramienta, ¿no? Primero hablemos de la infraestructura, de la infraestructura, por porque eso es de lo más importante, que son deudas pendientes muy grandes que tenemos. Y lo otro es como empezar a picarle un poquito la puerta a estos sectores que, que educativos que están en contra de esta privatización, que yo la entiendo que es algo que hay que, que poner en la mesa de discusión, pero entendamos que en momentos como este, esto es una herramienta que es una aliada, no es un enemigo. Quiero decir eso porque me preocupa mucho que estoy viendo contrarreloj cómo se resuelve este tema y son hoy los chicos de los sectores más vulnerables los que no están pudiendo acceder a la escuela. Sí, una de las experiencias que guarda en relación a eso, yo sí. no, lo, no, no, conozco, no, no conozco mucho el mundo educativo, pero sí creo que está, he, he visto y me alegra bastante haberlo visto, Sí. Eh, en estas últimas semanas esa rivalidad en lo público-privado se, se dejó de lado y eso me parece que es lo que toca hoy en día. ¿no en es? uh -huh. este momento no, no hay públicos ni privados, ni de izquierdas, ni de derechas. O sea, en este momento no debería de haber todo eso y si, lo, si seguimos perpetuando eso... Uf tenemos un problema, ¿no? Entonces, porque, y en Latinoamérica está claro, las infraestructuras no son las mismas, las infraestructuras eh, tecnológicas y sociales y, son diferentes y, claro, a, a, va, puede ser mucho más duro de lo que está haciendo aquí, ¿no? Y, y de todas maneras, eh, a mí Latinoamérica sí que es un, un entorno que conozco bien y, y, me, y me preocupa, pero... Pero bueno, es resiliencia pura y dura, ¿no? Aquí creíamos que teníamos el mejor sistema sanitario y yo sigo creyendo que lo tenemos. Creo, creo que tenemos los mejores profesionales sanitarios. El sistema lo pusimos en jaque y al pobre lo estamos haciendo sufrir, ¿no? Entonces, eh, creo que el poder está en las personas. El poder está en las personas de disponibilizar aquello que haga falta. Entonces, porque eso que estás diciendo vos es una decisión de alguien o de algunos, ¿no? Entonces, es, es correrse y, y ponerse en, en, ese, en ese lugar, ¿no? Eh, Andrea, Mónica también tenía una intervención. Espera, abro el micro. Ah, no, ya está. Adelante, Mónica. Buenas. <risa> eh, a ver, yo tengo una, una reflexión, porque me pilla de, en, primera, en primera persona. Eh, y es ahora, de golpe y porrazo, todos hemos tenido que teletrabajar. Eh, a las personas que han podido, hay ciertas profesiones y ciertos puestos de trabajo que no se pueden cubrir teletrabajando, es una realidad y esto va a seguir siendo. Pero mmm, hay muchísimas personas que desde casa continuamos dando eh, salida a, a nuestro trabajo y hay un mito, y siempre ha existido un mito, eh, a la hora de, de teletrabajar. Y en dos días ese mito ha caído. Eh, la gente está trabajando en sus casas. Eh, sí que es verdad que la situación en la que estamos ahora eh, intentar hablar de salud mental relacionado con el teletrabajo, el, el que tú puedas tener un grado de satisfacción diferente porque necesitas estar unas horas en tu casa, ya sea para darle cuidados a una persona o porque tú quieres organizar tu día de una manera determinada. Esa flexibilidad que, que ahora, por necesidad, por obligación, por imposición, se está dando con ese pensamiento de cuando volvamos, no podemos volver todos. A... Yo trabajo en una oficina donde hay 3.000 personas, entonces no podemos volver las 3.000 personas a la oficina todos de golpe. Eh, ya por un tema de, de contagio y si me voy a la parte más económica, eh, podemos incluso economizar en puestos de trabajo, en, en, en sitios, si se potencia el, el teletrabajo. Entonces... Como, como cosa eh, a poder hacer cuando retomemos nuestra actividad normal, eh, creo que el, cada uno en donde pueda, y, y yo que trabajo en una compañía grande eh, bastante arcaica en ese, en ese sentido, aunque nos dediquemos al mundo de la tecnología, sí me gustaría intentar hacer un cambio y, y poder eh, facilitar desde mi posición e influenciar a, a los que mandan, al final, más que los que mandan, los que toman la última decisión, el, el poder flexibilizar que la gente realmente pueda teletrabajar, eh, porque eso ayuda también a la salud de las personas, aunque parezca un poco tontería, pero que la gente pueda tener esa capacidad de, de, de poder decidir si puede, trabajar unos días en casa o de forma constante, creo que, debido a la situación, eh, podemos darle la vuelta y potenciar ese... Absolutamente. Ese. Absolutamente, hasta ahora siempre te habían dicho, siempre se hizo así. Bueno, mira, ahora tenés la gran oportunidad de decirlo. Durante tres semanas lo hicimos diferente. Tres semanas, las que sean, que vayan a ser. O sea, eso ya no sirve de, de excusa, ¿no? Y, y sé de dónde viene Mónica y sé cuál es la historia. Entonces, eh, eh, es, es ponernos, es ponernos y, y buscar la manera de, de, de conciliar mejor a partir, ¿no? A partir de ahora es conciliar mejor nuestra vida eh, profesional con nuestra vida personal y buscar la manera de, hasta ahora la tecnología era una, no era el fin en sí misma y está claro que si seguirá siendo así pero es una herramienta que nos ha disponibilizado y nos ha permitido hoy en día seguir, ¿no? Entonces, en, en diferentes entornos, educación, los chicos no pueden estudiar en, online, están estudiando. Los médicos no podían atender o con telemedicina, lo están haciendo. Entonces, hasta ahora esas excusas ya no, no, no caben. Entonces hay que, hay que buscar la manera de perpetuar esta experiencia eh, de, de otra... De, despasado esto y, y potenciarla y ordenarla, porque esto está, está claro que ha sido caótico, eh, rápido, eh, nos hemos sabido adaptar, por suerte, algunos más, otros menos, eh, pero a partir de aquí es eh, cómo ordenamos y seguimos por este camino que, que lo podemos transitar bien. ¿no? En el pro de eh... la salud, ¿eh? <risa> <risa> siempre con ese pensamiento en el pro de de aumentar nuestra, nuestra salud y nuestra sí, sí. que eso trabajo desde casa también muchos días y soy muy feliz. M manteniendo esta vertical de, de salud y teletrabajo, creo que Vanessa también quería hacer una aportación. Sí, yo aquí quería añadir ¿no? que, en, en mi opinión, al, eh, es un buen momento eh, para que las grandes corporaciones eh, tan verticales y tradicionales, ¿no? pues se, se empiezan a dar cuenta de los beneficios de trabajar a distancia. Y yo creo que cuando todo esto acabe, eh, va a pasar, va a pasar. Eh, esto es un punto en que, bueno, yo vengo del sector del coworking y, y este tema, ¿no? pues lo, lo hemos estado fomentando desde, desde hace tiempo y de, y de hecho cada vez más las empresas ¿no? pues están decent, descentralizando a, a sus equipos en diferentes, eh, bueno, en diferentes espacios, otros en, otros en casa, eh, porque la gente lo que, lo que ha estado pidiendo ¿no? Pues es, es no conmutar, ¿no? es poder ir a, a trabajar, o sea, no trabajar desde casa, porque a veces puede ser improductivo, ¿no? puedes, eh, puedes padecer de... de un poco de aislamiento, ¿no? eh, pero el poder ir a un espacio eh, y poder trabajar y, y, ser tú un poco, y ser tú el dueño ¿no? pues de, de tus horarios, ¿no? eh, yo creo que eh, este momento pues va a ser una oportunidad ¿no? para que otras grandes empresas pues, se, se sumen, se sumen a, a, a fomentar el trabajo flexible. Vaya, de hecho, en los foros que yo estoy de coworking, esto es la oportunidad ¿no? que a nivel, a nivel global ¿no? pues se está comentando con, con todos los operadores. Eh, gracias, Vanessa. Creo que de una forma orgánica la conversación está tocando eh, to, todos los terrenos donde WeShare eh, tiene, tiene un pie metido. ¿no? Y, y yo creo que también a esto sigue... Eh, Luis, que creo que también quería hacer una intervención en relación a transformación cultural y, y la educación. Así que adelante, Luis. Gracias. Eh, bueno, un cordial saludo a todas, a todos, <ríe> desde acá sí. de Chile. Y claro, eh, mi, mi compartir, mi, mi, mi sentir sobre estos temas de, de transformación cultural y educación, en el ámbito de la transformación cultural tiene que ver con que eh, estamos en una oportunidad única de ver algo que nunca habíamos visto antes. Y esto, eh, la analogía que mejor he encontrado para iluminar lo que quiero decir, es cuando un gusano se transforma en mariposa. Porque el gusano no, no sabe en su vivir lo que es el volar hasta que se transforma en mariposa. Por lo tanto, nunca ha visto, nunca ha vivido la experiencia de volar hasta que se transforma en algo nuevo, que es una mariposa. Y que tiene que aprender a despegar sus alas para poder volar. Por lo tanto, siempre es una experiencia de desvivir Y esta oportunidad que tenemos con todos los amén de los sufrimientos humanos y los dolores que estamos presenciando, nos invita a eso, a lo que decía un poco Andrea, de parar un poco, ¿no es cierto?, y reflexionar, sentir y pensar en cómo nos podemos transformar. Y de ahí, desde lo humano y viendo más a lo educativo, tal vez nos hemos centrado mucho como occidente, al menos como sociedad del consumo, que se centra mucho en el tener, en, en las cosas, hacia afuera. Después, en el campo de la gestión, a nivel de las organizaciones, nos centramos en el hacer, en la ejecución. Y se nos ha olvidado el ser, que es la parte ontológica. <ríe> que decir, por ejemplo, preguntas tales como, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué es lo que me hace vivir cada día? En el fondo, aprender a vivir, aprender a vivir en serio. Y tal vez eso es lo más importante en educación. Eh, yo he trabajado en el campo educativo ya 10 años en distintos sectores, en el público y en el privado. Y la pregunta fundamental esto no es nada nuevo, si esto es de, de la cardinalidad de, de los trascendentales del ser de Aristóteles, si es el por qué, el qué, el para qué, el cómo, el quién, es la pregunta la que invita siempre a reflexionar. Entonces desde ahí yo dejo el sentir, el pensar, el emocionar, para el vivir en el transformar. Y eso se hace a través de las preguntas que nos hacen reflexionar como seres humanos y es lo que precisamente estamos haciendo acá. Y tal vez, sí, esto implica un poco de sufrimiento o dolor, que es otro punto ahí, digamos, que en el fondo yo, al menos en mi vivir, el, el sufrimiento lo he vivido como el apego a las cosas que están en, en, en, en mi imaginación, los deseos que tengo como expectativas. Cuando uno cesa esos deseos, esos pensamientos, que es un poco la lógica del mundo ayurveda o del mundo del budismo, tú dejas de sufrir. El dolor se padece. Cuando uno se corta un dedo, uno no dice yo no quiero sufrir el dolor del dedo, simplemente le doy el dedo. Lo interesante es cuando uno observa ese dolor y lo observa desde el sufrir o lo observa desde la amar. Es decir, yo, yo incluyo y no, no me niego a ese dolor y lo vivo. Entonces la transformación yo creo que tiene un poco de eso, invitarnos a, a no desconocer esa otra parte que nos está diciendo algo potente. Y que eso es lo que nos hace posible tal vez... Ver lo que nunca habíamos visto. Namaste. Es, es, es eh, tremende, treman, no, tremendamente interesante, sobre todo eh, para encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Y, y, y bueno eh, seguramente podríamos estar en, en, en este eje debatiendo mucho rato pero sí que es muy muy interesante todo lo que es la percepción y la conciencia de las de las necesidades de transformarse eh, eh, invitaría a que sigamos uh, sigamos aportando porque creo que esto está cogiendo una, una muy buena dirección eh, igual hasta no, no, terminamos no, no, no, no, ¡Oops! Albert. Ah, sí, sí. No, no, me animaba también a hacer la pregunta acerca de la de la propiedad de estas herramientas. ¿no? Es decir, como vemos, uh, hay un poder brutal de, de coordinarnos gracias a estas plataformas, herramientas, mecanismos... Y hay mucho debate acerca de los datos. Pero ha emergido también un debate o debe ser unas preguntas que nos tenemos que hacer a posteriori si las herramientas que usamos también, ¿no? En Barcelona ha habido todo este debate sobre la soberanía tecnológica. Pues sí, en la emergencia y en la urgencia no es el momento, porque... pero sí que creo que es importante ir cultivando y preparando ese tipo de herramientas para no depender de herramientas como el propio Zoom. Que hoy, hoy hacía una broma, ¿no? Si se cae el Zoom, la gente deja ya de... de bueno, se, se separa el mundo esta semana, ¿no? O, medio, o una parte del mundo, al menos. No sé si ha habido debate o no alrededor de, de estos temas en estos grupos. A mí, a mí lo que me llama la atención también es eh, todas esas tecnologías privativas que estas últimas dos semanas, tres semanas, se han abierto de manera natural, porque bueno, al final detrás de esas herramientas hay personas, ¿no? entonces esas personas han decidido abrir sus, sus tecnologías y disponibilizarlas. ¿Con qué objetivo? No lo sé, supongo que luego se lo cobrarán a alguien, ¿no? Pero, pero bueno, ya es un paso, ¿no? Es un paso. Y sí que está claro que, que tenés razón, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos enfrentamos? Porque parece que esto no vamos a vivirlo más veces. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que las próximas veces hayamos aprendido de esto y nos, nos hayamos instrumentado para, para vivirlo un poquito mejor? ¿no? Y en eso tiene en eso tienes razón, ¿no? ¿Cómo, cómo abrimos la tecnología para, para que sea un bien común. Interesante. Eh... ¿Quién, ¿Quién de vosotras le gustaría ir cerrando? Porque seguramente son las casi las siete y media. No sé si Andrea no, alguna... Yo, yo, no, yo básicamente es, eh, proponerle seguir craneando, como decimos en aquel lado del mundo, ¿no? Eh, estas, este día después, ¿no? Est esto que pasará después. Eh, creo que es una oportunidad eh, que no, dejemos, no deberíamos dejar pasar, ¿no? Y con respecto a mi conocimiento y los que les acabo de contar, eh, encantada de seguir conversando, mandarme correos, ahora sí, no lo puse, me olvidé, pero es andrea.wisher.net. Eh, mandarme correos por cualquier duda o cualquier iniciativa de las que conté y que digas ay me gustaría me entenderé un poco más esto me gustaría participar o lo que sea yo hago de conexión para que para que vincularlos con esa iniciativa que está y por supuesto si conocen más cosas compartirlas hay un documento que yo lo empecé a, haciendo así un poco jugando que estaba poniendo mis notas que ahora lo, están abierto y pasea por ahí todo el mundo, por tanto, eh, estaría bueno que si tienen iniciativas o conocimiento de cosas que estén emergiendo en, esta, en este momento que puedan ser, que, que sean dignas de recordar para cuando todo esto pase, eh, buenísimo de que la compartan y, y poderla compartir con todo el mundo también. ¿no? Y bueno, y nada más, y muchas gracias y, y encantada. Eh, antes de que nos, nos dispersemos y vayamos a hacer la cena o la comida, si está en Latinoamérica, eh, me gustaría terminar diciendo que Vanessa ha compartido un link de un DOCS eh, básicamente es un, un pequeño formulario que hemos compartido pues para esas personas que no están familiarizadas con WeShare o no están al menos no, no lo conocen con más profundidad pues allá nos pueden dejar los datos, nada, es un nombre apellido y un correo electrónico y eh, pues también pues para facilitar el contenido que, que de una forma excelente Andrea ha compartido con, con nosotras hoy y, y nada a ver, hay un mensaje chat no sé si es alguna última pregunta no, he sido yo que he vuelto a compartir el... el... Ah, ¿de acuerdo? No, pensé que, que no me vaya a saltar ahora. No, el, para que el, esté el... malo, el link está allí. Genial, genial. Y, y nada, yo creo que como está pasando últimamente en todos los entornos, me gustaría hacer una, una foto grupal, así que esas personas que... Nos peinarse, están... por ¿tienes? favor, peinarse para salir bien bonitos en la foto. <ríe> Gracias, Andrea. Es verdad, Así a Sordia, que... a Moja no, no, no, no le funciona. ¡Ay, no! Y Bryce, perdón Bryce. Qué interesante. Cora, Rosario, Marcela, Carla. Igual, igual hacen como yo también he hecho una, una otra sesión, de dejarlo como rayo de fondo e ir a hacer otras tareas. Pero si no os importa, me gustaría veros así, da igual. Leo, nada. Eh, nada, pues entonces, tres, dos, uno, hecha. Eh, pues nada, volver a agradecer la presencia de todas y todos y desearos, por favor, de que estéis bien, de que estéis bien físicamente, de que os mantengáis firmes y fuertes, porque así es cuando... Se salen mejor las cosas y nada, manteneros eh, en beta, que es como estamos todos los de la comunidad Wish. Y un abrazo a todas. Adiós, gracias. Un abrazo. Adiós.